Buenas noches al pueblo cusqueño, buenas noches a toda la región. Bueno, lo del Congreso de la República, uno ya nada espera, ese Congreso. Lo que ha pasado con la inhabilitación de Pedro Echávarri es nauseabundo, asqueroso, sencillamente. Y usted está cerquita todo lo que ha ocurrido con Pedro Chavarri, ¿no? Eh, pero, en fin, de este Congreso, vuelvo a repetir, no esperamos absolutamente nada. Pero la gente sí. solo... Hace un poco de catarsis en las redes sociales, pero no hay movilización social. Es también parte de nuestra responsabilidad, de las organizaciones políticas, de, las orga de los colectivos. ¿Qué está pasando en este país? Que no nos conmueve absolutamente nada. ¿No? Voy a mostrarles más adelante lo que ha declarado el fiscal eh, Pérez sobre las acusaciones a a Keiko Sofía Fujimori, ¿no? porque durante estos últimos meses había una campaña para hacer consentir que, que Pérez no tenía absolutamente nada sobre Keiko Fujimori, que incluso los supuestos aportes ¿no? de, de, de Odebrecht ya no estaban considerados en las denuncias de, del fiscal Pérez. Pero ah, ayer ha brindado una entrevista y tengo un pasaje de lo que dice él. ¿no? Eh, en fin, y ya entrando al tema electoral que se va a calentar, estoy seguro, culminando este mes, aunque ya se está calentando de poco, ya los candidatos, funcionarios regionales que van a ser, o municipales que van a ser candidatos, deben renunciar 120 días antes. Y eso corre a partir del 6 de junio, si no me equivoco. Y los alcaldes candidatos a, otras, a otros cargos, ¿no?, tienen que pedir licencia, no renunciar, licencia. En el caso de los funcionarios también solicitar una licencia. En el caso de los alcaldes, candidatos, tienen que solicitar una licencia de 30 días antes del proceso electoral. Así que ya están avisados. Y el día de hoy eh, vamos a tener una entrevista importante con Gabriela Paliza, el ex-candidata de autogobierno Aiyu a la Municipalidad Provincial. Tendremos, más, oh no, tendremos dentro breve un contacto vía Zoom con el gerente de producción sobre este tema de, las, de la feria, de la Expo Gore 2022, que se va a desarrollar desde, el día, desde mañana hasta el día 5 en el local de la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¿no? Y también, por supuesto, tendremos algunas informaciones respecto a una importante encuesta que se hizo sobre el tema ¿no? de las universidades, la educación superior y también el tema de la educación sexual en los colegios una encuesta que grafica el pensamiento de los peruanos ¿no? que por supuesto eso no lo van a abordar los medios de comunicación nacional porque están preocupados en cómo digamos eh, invisibilizar estos temas como la nueva constitución por ejemplo, aunque no es prioridad en este momento pero y es necesario empezar a debatir porque en algún momento tomará cuerpo me voy a la pausa comercial porque al retornar estaremos vía Zoom con el gerente de producción del gobierno regional para conversar sobre esta feria y más adelante ya está en el set eh, Gabriela Paliza para conversar también sobre sus expectativas de este proceso electoral ella es un rostro nuevo en la política peruana cusqueña así que ya se va oxigenando el escenario electoral cusqueño, puedo más o menos hacer una, una expectante digamos, a evaluación, como lo hemos hecho la vez pasada, pero habrá un 30% de candidatos todavía que se resisten a dejar las candidaturas y algunos que quieren seguir siendo autoridades, pero creo que hay un 70% de gente joven en casi todos los distritos y eso es muy bueno para la política cusqueña. Vamos a la pausa y volvemos con el gerente de producción del gobierno regional. Luchemos contra la anemia. ¿Qué es la anemia? Es una enfermedad que se origina por la poca cantidad de hierro en la sangre, lo que puede ocasionar en la madre parto prematuro, bajo peso en los niños. Afectando también al desarrollo de su cerebro Además, bajo rendimiento en edad escolar ¿Cómo prevenimos la anemia? Para la prevención es importante tomar sulfato ferroso en tabletas desde el embarazo Darle lactancia materna exclusiva a tu bebé hasta los seis meses Dándole hierro en gotas desde los 4 meses Según te indiquemos en tu centro de salud más cercano Y desde los 6 meses Dándole alimentos ricos en hierro Como la sangrecita el vaso, el bofe, el hígado, carnes rojas y pescado. ¿Y cómo se diagnostica la anemia? La única forma de diagnosticar la anemia es a través de un dosaje de hemoglobina gratuito en los establecimientos de salud. Sin anemia ni desnutrición, niños sanos, fuertes, inteligentes y felices. Es un mensaje del gobierno regional y la gerencia regional de salud Cusco. 51 Expo Feria Internacional. Juan Caro 2022. La feria de todos. Hola, me encuentro en la Plaza Tupacamaru Amaru para darte una excelente noticia. ¿Querías comer rico? Ahora vas a comer buenazo. Del 3 al 5 de junio, Los Reyes de la Cocina en Huanchac. La primera feria gastronómica de comida fusión con los cocineros y restaurantes más bravos del Perú. Más de 30 marcas locales dando lo mejor de sus cartas por tres días a precios populares. ¿Te lo vas a perder? Ven con toda la familia y celebremos juntos el 67 aniversario de nuestro bello distrito. Porque Wanchak, nuestro distrito emprendedor, come buenazo. El padre Inti, nuestra Pachamama, nos dan la señal que ingresamos a la fiesta de nuestro Cosco Inmortal. Con el apoyo del gobierno regional del Cusco y continuando con la reactivación económica, los productores y empresarios agropecuarios de las 13 provincias te invitan a ser parte de la gran feria regional Cusco 2022. ...donde podrás pasar momentos de tradición, costumbre y cultura... ...acompañado de la rica gastronomía al estilo de nuestras picanterías cusqueñas... ...artesanía, café, cacao, chocolate, cítricos y mucho más... ...este 3, 4 y 5 de junio... ...te esperamos en el local de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco... ...Calle Huáscar sin número, ex local del Jardín de la Cerveza Cusqueña... ...ingreso libre... Cumple con los protocolos de bioseguridad. CAFAE Cusco. Ofrecemos préstamos inmediatos para el sector educación y convenios, con los intereses más bajos del mercado. Acércate y forma parte de nosotros. Tenemos muchos beneficios para nuestros usuarios. Trámites sencillos y atención oportuna. Visítanos en Avenida Infancia 407 Wanchag. Síguenos en nuestras redes sociales. SUFCAFAE Cusco. Siempre a su servicio. El Gobierno Regional del Cusco comunica a los transportistas y población en general a tomar las precauciones al circular por el sector Escuela Pampa en la ruta Guarocondo pachar lugar donde a la fecha se construye el Puente Pachar. La obra es ejecutada por el Plan Ecopesco y será concluida el presente año para potenciar la actividad económica y turística en beneficio de la población de Anta, Urubamba y la Convención, compromiso Tincuy que se hace realidad. Estamos en la última etapa del proceso constructivo y agradecemos a la población y transportistas por considerar las restricciones y cuidados temporales en el recorrido por la ruta. Plan Ecopesco, Gobierno Regional del Cusco. ¡Trabajemos con integridad! OneChack, cuida de tu salud y la de nuestros hijos. Estamos en camino a llegar a nuestra meta de erradicar la anemia en el distrito y contribuir a la buena nutrición de los guanchinos más pequeños. Súmate tú también y demuestra que tu amor es de hierro. Participa de nuestros programas alimenticios que tenemos para ti. Porque tu amor es de hierro, juntos combatimos la anemia en OneChack, distrito emprendedor. Muy bien, ya tenemos conectado a la economista Cristóbal Pérez, excelente regional de producción del Gore Cusco. Vamos a conversar sobre esta expo Gore 2022 que se lanza mañana a mediodía. Economista Cristóbal Pérez, muy buena noche. Buenas noches, estimado Washington. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radios, escucha a los televidentes también de, de tu medio. De Impecable. Bueno, hay todo un esfuerzo desde todas las instituciones... Sobre todo en este mes de junio, por desarrollar una serie de eventos que dinamicen la economía. Esta Expo Gore 2022, más o menos, ¿qué es lo que va a exponer? Bien, la Expo Gore Cusco 2022 es un resultado de la sinergia de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, de la Gerencia Regional de Agricultura, también la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo y nuestra Gerencia Regional de Producción, quienes hemos coincidido con el impulso económico cada uno en su subsector de forma de que hemos logrado consolidar esta Expo de Cusco que pretende eh, nutrir al público cusqueño con una impresionante variedad de productos regionales, pero de toda clase de ámbitos Se puede imaginar uno que hablando de agricultura tenemos productos clásicamente de la chacra a la olla, paltas tenemos, apicultores que van a vender miel. Desarrollo económico tiene a sus ganadores de los procompites, entre ellos tiene acá al, al campeón Pumaití, ¿no? que Pumaití ya está, ya está exportando sus productos. ¿No? Para hablar de exportación, entra la Jersey Tour quien este, en esta ocasión nos viene a compartir a las mejores picanterías del Cusco y la Gerencia Regional de Producción, que trae productos eh, derivados del chocolate, del cacao y del café, pero principalmente está apoyando al, a la naranja. El consumo de la naranja, estas naranjas están viniendo del distrito de Yanatile, de Quello y de Pocobamba. Claro. Son naranjas saxona, naranja guando y buenas mandarinas con las que pretendemos articular con los eh, mejores restaurantes y hoteles de nuestra ciudad. Pero, no solo es exposición en todo caso, sino también es venta de la producción. Así es, va a ser venta, pero de todas maneras, el objetivo de esta feria que vamos a llevar a cabo desde el 3, 4 y 5, 3, 4 y 5 de junio en, en Calle Huáscar, es. ...más hacer una, un carácter expositivo. Es así que, por ejemplo, muchos están viniendo a exhibir simplemente sus productos. Algunos de ellos están viniendo de la región de Madre de Dios, por ejemplo. Entonces, esta feria ya pretende tener un tufillo un poco de ser una feria interregional. Pero mm. sin distraer la producción, obviamente, de nuestro curso. Claro. Ahora, todo el trabajo que han desarrollado estas gerencias se grafica básicamente en la mejora de la producción y entonces uno cuando vaya va a haber digamos un cambio en cuanto a la producción y la productividad. Efectivamente. Mira, dentro de la cadena productiva o la cadena de valor hay varios eslabones. En realidad todas las gerencias los cubren por completo. Una idea básica o clásica es imaginar la gerencia de agricultura sacando sus productos de la chacra, entregárselos a producción y ésta se encarga del valor agregado, de la transformación, por ejemplo, o de la presentación. Y cuando éste tiene los certificados, como este producto que tiene Hassa por ejemplo, ya... Yeah ya se le entrega a la gerencia de comercio exterior y turismo no Jersey Tour, quien se encargaría de la exportación como la está haciendo con los campeones Pumaití como habíamos indicado entonces son grandes eslabones que nos imaginamos ahora pero adentro de ello hay todavía mayor precisión, hay que hilar fino en realidad, hemos estado acompañando a estas 160 empresas que van a estar desde mañana en la ex local del Jardín de la Cerveza desde el 2020 donde estábamos en plena pandemia haciendo pequeñas ferias con el eslogan ¿no? del hashtag Comprale al Cusco uh -huh, y a partir sí. de ahí nos hemos ido conociendo, generando directorios, fortaleciendo las capacidades gerenciales también de marketing, de formalización y es así que conocemos ya de cerca a todas esas empresas y a nuestros aliados. Es importante, cada gerencia tiene los suyos y nuestra gerencia de producción necesita agradecer en primer lugar a la Dirección Desconcentrada de Cultura, que nos brinda su local, a nuestro Consejo Regional de la Micro Pequeña Empresa, al Ministerio de la Producción, la Cámara de Comercio especialmente, y por qué no a, a, al grande No de Vida que está trabajando en el brain y está haciendo bastantes cambios, ¿no? como auspiciando cafés de alta calidad. El que tengo acá en blanco se llama La Queñita, el de este lado se llama Flor de Café, que viene de Santa Teresa, de donde es el campeón, el bicampeón también, Dwight Aguilar, ¿no? Entonces tenemos... Poteo, ¿Cuántas de estas 160 empresas o empresarios que tenemos ya exportan? Tenemos un un 20% de ellas que exportan, debido a que gran parte de las eh, de las 160 empresas que van a venir, entre ellas están picanterías, por ejemplo, que son de Tour Entonces la picantería se consume internamente, ¿no? También, de todas también. maneras. Agricultura también está sacando los productos un poco para el mercado interno o para abastecer Lima o Arequipa, ¿no? De los exportadores ya son los que trabajan con la Gerencia de Desarrollo Económico de los Procompites, como lo he mencionado. ¿qué productos tenemos ahí, café, ¿Cítricos? El chocolate especialmente, ya, el chocolate. chocolate. Uh -huh. Nuestro cítrico necesita expandirse todavía de forma interna. Hemos convocado a 25 de los mejores hoteles y restaurantes quienes se van a sentar a hacer rueda de negocios con nuestros citricultores directamente el día sábado. Entonces ese es el, es el carácter que tiene la expo. Además tiene también el toque familiar, ¿no? Van a, como había indicado, venir las mejores picanterías y también nosotros vamos a traer grupos o grupos musicales como Queromarca, los abigeos del dolor y también eh, Pueblo Rebelde va a estar, ¿no? Uh -huh. El, tenemos una bonita fiesta este fin de semana, estimado. Claro, ahora, ¿cuál es la vinculación, la coordinación que tienen, por ejemplo, con los empresarios cusqueños a través de la Cámara de Comercio? ¿Hay una relación? Sí, hay algunos sectores que se encargan de la mediana y gran empresa. A nuestros sectores están enfocados en las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas. Entonces, la Cámara de Comercio nos está brindando, por ejemplo, un espacio que se llama Escuela de Líderes, que está fortalecido por todos los aliados del coremipe y los aliados de estos también, para, por ejemplo, acompañar a micro y pequeñas empresas a convertirse en medianas y grandes. A las medianas y grandes nos pasan un directorio, lo tengo a mano, ¿no?, con lo cual nosotros también podemos inspirar a las pequeñas y a las micro y hasta premiar a las grandes empresas Estamos hablando de mineras, obviamente, ¿no? Mientras que el microempresario, el pequeño empresario, ya está empezando a tener mayores valores de producción. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la naranja, tenemos el dato de que el Banco Central de Reserva nos proporciona que a febrero de este año ha habido un incremento de la producción en 50%, no, 51% bien, específicamente. ¿eh? Claro. Y eso, claro, nos vamos a atribuir nosotros, no porque estamos fortaleciendo las capacidades a todas las asociaciones, tratando de convertirlas en cooperativas allá en Yanatil, en Quello Uno, pero también es la gerencia de agricultura con su proyecto Mosca de la Fruta, que está insistentemente desde el inicio de la gestión, trabajando sobre todo nuestra Amazonía cusqueña, inclusive la que está en Cartama. ¿no? Usted como economista tiene datos, ¿ha habido una migración de la micro digamos, mediana, pequeña empresa hacia la mediana y gran empresa, si puede tener datos, se puede tener datos, aunque en el Cusco casi no tenemos data, ¿no? ese es el gran problema. Sí, pues. Un, un, un, eh, adolecemos un tanto de la formalidad, pero eso tiene dos caras en realidad. No es tanto por porque, digamos, el sistema que somos nosotros no somos amigables, ¿no? Estamos unidos con Indecopi también, estamos con la SUNAS hablando muy de cerca también, estamos eh, con el Ministerio de la Producción, como lo había indicado antes, pero ¿qué es lo que está pasando? Ah, por... Causa de la crisis, lo que ha ocurrido es más bien una deserción. Han, ha habido empresas que han cerrado, estamos hablando de proporción de un 60-70% solo el 2020. Do, 2021 esto ha ido menguando y quienes han sobrevivido, y una de ellas es Chocolates Ruro, no tengo uno acá porque me lo debe haber comido. Chocolates Ruro, en, la, en medio de la pandemia, es una empresa que ha nacido, ahora tiene su tienda en Calle Heladeros, lo pueden visitar, y ya se está inspirando también para las certificaciones, para poder ya exportar. Les estamos acompañando a estos empresarios y eso es lo que indicaba, ¿no? No es tanto de que no haya un crecimiento de la micro hacia la mediana, ¿no? Sabemos que como mediana solo hay una cantidad mínima, mínima, como gran empresa solo hay dos, creo, en toda la región. Esa data se basa en que no son formales muchos empresarios o emprendedores, se basa también en la deserción que hubo, ha habido poco registro de registro único contribuyente año 2020-2021, pero eso también se debe a que las micro y pequeñas empresas que son atendidas por nosotros y por nuestra gerencias en realidad, tienen otro propósito. Ese es el de diferenciarse y de posteriormente cómo se pueden llegar a convertir en empresas grandes a través de la cooperativa. Eso es algo que se ha quedado entre líneas cuando el primer ministro de Agricultura lanzó por la reforma agraria. ¿no? Estaba, incluso había una directriz muy clara que era cooperativizar. Nos hemos quedado con esa indicación porque a la asociación no puede ganar no puede lucrar. Viene a ser como una ONG rural una asociación de productores, mientras que una cooperativa sí puede repartir lo que son los dividendos, ¿no? Entonces, por ahí estamos apuntando, pero falta, mira, estimado Washington, qué, qué importante lo que estamos profundizando acá, eh, falta la confianza que debe haber entre los miembros de una asociación. Entre Cusqueño y Cusqueño sí. todavía no tenemos confianza. Y sabes qué me gusta de esta expo del fin de semana, que estamos como entidades al servidores públicos, sintiendo la confianza que tiene el micro y pequeño empresario en nosotros nosotros, en que va a salir una bonita feria en la que ellos se van a ver bien atendidos y además esperamos que haya convocatoria y presencia de nuestros hermanos pequeños, claro. hermanas. Desde ¿Qué? algún sector de, del Estado hay niveles de apoyo, por ejemplo, para reflotar algunas empresas que han cerrado producto de la pandemia, o sea, reactivar nuevamente su RUG, que nuevamente puedan instalar su negocio. ¿Hay algún apoyo desde algún sector del, de, la, de los ministerios? Sí, como lo había indicado, los principales actores de este milagro que está ocurriendo ya como parte de la reactivación, que lo estamos presenciando, son los miembros del Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa, el CoreMIPE, el que incluye las universidades andina y también la UNSAC, quienes nos han brindado a sus especialistas en nuestras escuelas de líderes. Conocemos a nuestros empresarios, incluso compartimos los directorios, y es más, tenemos semillero también de, de microempresarios. Estamos haciendo un curso de agricultura familiar en su quinta edición ya en todo el Valle Sagrado y hasta en Quillabamba. A partir de ahí la gente puede empezar a fabricar incluso abono, orgánico, que ya están apreciado actualmente, ¿no? Debido al incremento de precio del de abono, como lo sabes, pero también se están haciendo otros productos, por ejemplo, aquellos nutracéuticos, estoy hablando del chucruz. podríamos tal vez este dejar en ver el buen nombre de la chicha, que es otro fermentado también, ¿no? Pero sin exagerar, ya se están trabajando los mercados de Hongos, por ejemplo, cosas que uno puede hacer en la parte de atrás de su casa, ¿no? si tuviera un espacio adecuado. Claro, muy bien, importante, por supuesto, pero hay que profundizar más. Finalmente, ya para un poco ver el tema de la, de la, de la feria de mañana: eh, ¿a qué horas empieza? ¿a qué horas es el lanzamiento? ¿de qué hora a qué hora es la atención? Si el ingreso es, eh, digamos, previo pago o gratuito, ¿qué sectores de la producción regional estarán? Cristóbal. Muy bien, muchas gracias, Washington. Sí, comenzamos la Expo Gore Cusco 2022. Este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio, como quien inicia las fiestas de nuestro mes jubilar. Y, eh, comienza la atención a las 10 de la mañana todos los días y termina a las 6 de la tarde temprano nomás. Es una expo familiar ¿no? y empresarial. El ingreso es completamente gratis. Adentro vamos a tener bolsas eh, de tela para poder compartir, para que no se pueda usar, se disminuya el uso del plástico. Vamos a cumplir con los protocolos. Tenemos todo el espacio preparado para que pueda toda la familia disfrutar este fin de semana en nuestra Expo Gore Cusco 2022 Agricultura se trae palta se trae miel, se trae productos de la chacra a la olla. Desarrollo económico está con los chocolateros, tiene lácteos, tiene textiles también de su proyecto Vicuñas y Alpacas. carencia de producción te va a hacer disfrutar de las mejores naranjas de nuestra región de Yanatile, Ocobamba, que yo Uno, naranja saxona, naranja wando las mejores mandarinas. También vamos a tener chocolate verdadero, café verdadero, hermanos de Oropesa van a venir a vender el pan también, joyerías vamos a a tener y tenemos acá unas papitas de productos Tahuantinsuyo también, papas con orégano. Ah, y mientras que la Jersey Tour se está trayendo a las mejores picanterías del Cusco, todo acompañado de la música de Quero Marca, Pueblo Rebelde y Avigeos del Dolor. Les esperamos, hermanos, hermanas, Cusqueños, Cusqueña. Gracias, economista Cristóbal Pérez, gerente regional de producción del gobierno regional. Muy amable, así que estaremos ahí, ¿eh? Gracias. Gracias, estimado Hasta luego. muy Buenas noches. Bueno, el bueno. diálogo con el economista Cristóbal Pérez, gerente de producción del gobierno regional, anunciando el lanzamiento de la -Gore, Expo Gore eh, 2022, o sea 2022, desde mañana hasta el domingo. Me voy a la pausa comercial y al retornar estará con nosotros Gabriela Paliza, candidata a la alcaldía del Cusco por autogobierno a ello. Luchemos contra la anemia.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 Expoferia Internacional Juan Caro 2022 La Feria de Todos Hola, me encuentro en la Plaza Tupacamaru para darte una excelente noticia ¿Querías comer rico? Ahora vas a comer buenazo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 Muy bien, ya está en sed con nosotros Gabriela Paliza Romero, ella es candidata a la Municipalidad de Cusco, joven por supuesto, yo decía ayer que hay oxígeno nuevo ¿no? en la política cusqueña, necesitamos hace tiempo y no solamente es el caso de ella, sino es el caso en todas las municipalidades distritales, ¿no? tenemos un recambio generacional que es sumamente importante. Así que hemos invitado a Gabriela Paliza porque ella no solamente digamos es joven, sino es profesional, es abogada de profesión, es parte de una estructura política del Movimiento Nuevo Perú, una alianza con Autogobierno Ailio, así que no es una improvisada, no es una invitada y eso lo hace mucho más interesante. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, Washington, y a todos los televidentes de Propuesta Regional. Eh, bueno, un saludo además en nuestro mes jubilar ya empezó junio. Es, eh, yo se estoy segura que retomando las fiestas que son tan importantes y emotivas para nosotros vamos a tener eh, un mes jubilar eh, lleno de, claro. de alegrías. Así que sí, muy contenta de estar en claro. tu programa además, esta ya noche. se nota Se nota, ¿no es cierto? O sea, el dinamismo se nota el dinamismo, se nota la alegría cuando hay aires nuevos en la política. ¿Qué, ¿Qué cosa ha pasado por tu cabeza, digamos, para meterte en política, así, de lleno? Me, entro en política, soy, claro, tú eres militante en una estructura política, pero yo soy candidata a la municipalidad, sabiendo que tienes ahí a los candidatos que tienen ya un buen tiempo intentando llegar a la municipalidad y otros que ya fueron alcaldes. No, mira, creo que es obvio que las la política tradicional ha llegado a su límite. ¿no? Tenemos organizaciones que funcionan más como pues, bandas criminales, como mafias, que como realmente partidos políticos con vocación de servicio. ¿no? Y lo que vemos más bien desde hace ya varios años es que lo único que hacen los candidatos, los congresistas, es... pues Utilizar la política para sus intereses, no vemos cambios en nuestra ciudad, es lamentable cómo pasan y pasan los años y las cosas no cambian. ¿no? Yo soy funcionaria eh, pública desde hace ya muchos años y claro, uno también se da cuenta que desde el espacio técnico encuentra sus límites. Eh, pensando la política también como un espacio de transformación que creo que es algo que nos ayuda también a pensar la política como algo que puede ayudar realmente a transformar la realidad de los cusqueños, las cusqueñas. Esperamos nosotros retomar precisamente ese sentido de la política y no el que tiene actualmente, ¿no? Que es pues un grupo de gente con sus intereses, sus mafias eh, y ya pues sus, sus eh, contubernios ahí en, en todos Muy lados, bien. ¿no? Te comentaba al, al, a, en el entretiempo y decía que después de Daniel Estrada y de Carlos Valencia, que fueron alcaldes con estructura política, lo de, de, de Daniel de la izquierda y Carlos Valencia del fujimorismo, no hemos tenido ninguna estructura en el Cusco gobernando la región ni los municipios. Son personas que formaron su estructura política y gobernaron, si es que podemos llamarlo gobierno. No, sí, efectivamente eh, la política se ha vuelto pues muy muy personalista, ¿no? Los caudillos, la persona que eh, está ahí y además que no cambia, ¿no? Vemos nosotros en nuestra política cusqueña tenemos a los mismos candidatos postulando tres, cuatro veces o que quieren volver a ser, volver a ser alcaldes cuando no han hecho mucho por nuestra ciudad, ¿no? Entonces... Eh, te necesitamos como ciudad del Cusco además que somos una ciudad maravillosa llena de potencial, necesitamos tener gobiernos que tengan una visión de lo que queremos en la ciudad claro. gente joven, gente activa que además nos interesa hacer carrera política, ¿no? Este, tenemos como referente efectivamente a Daniel Estrada, que fue alcalde varias veces, eh, fue luego este, congresista, porque también construyes de esa manera, pues, la visión colectiva que uno quiere de, de la ciudad. ¿no? Una de las grandes taras de la política peruana ha sido los, el caudillismo, ¿no? La gente que se mantenía ahí por los cargos. ¿Crees que.? que los partidos han entendido, han hecho una autocrítica, digamos, para abrir el paso a los jóvenes y de alguna manera, si podemos decir, jubilar a quienes permanentemente están, digamos, en, en el partidor para elecciones solamente. No, mira... O, en todo caso, ¿por qué crees que los partidos han tardado tanto? Eh, lo que vemos actualmente es, por ejemplo, partidos tradicionales como Acción Popular, Alianza por el Progreso, el propio Fujimorismo, eh, Somos Perú, los partidos tradicionales. Lo único que han hecho es más bien ponerle trabas desde el Congreso a la posibilidad de renovar a la política. ¿no? Y lo que hacen es ponerle una serie de trabas a las organizaciones políticas que quieren renovación para que puedan participar en elecciones. Lo que vemos ahora que están haciendo, quieren dinamitar el proceso de elecciones eh, que, se, que estamos teniendo, ¿por qué? porque no han logrado inscribir claro, a sus sí, candidatos cambiar las reglas del juego en pedo partido exacto claro, y lo que tú decías, Acción Popular, ni Fuerza Popular y muchos partidos han logrado presentar candidatos y como no presentaron, hay que abrir nuevamente los padrones de afiliados y unas elecciones complementarias claro. ¿no? internas, eso es trastocar digamos la institucionalidad electoral en el país y lo que vemos además es que no les interesa la, la renovación, ¿no? Más bien tienen una lógica de encontrar a personas que ya están en política desde hace muchos años y pues jalarlas, ¿no? La lógica que claro, tiene Leaflet. Los por militantes el no van a atender, solo eso. abren para invitar, ¿no? Quienes pueden ser sus candidatos. Y el otro tema es que hace poco hemos asistido a un referéndum para, para hacer reformas políticas. La reforma política, por ejemplo, para fortalecer los partidos políticos. Pero eso. Lo tiran al tacho. O sea, no, no les interesa respetar la voluntad popular. Y eso lo hacen en el Congreso de la República, quienes debieran garantizar la legalidad, la constitucionalidad de las normas aprobadas. Efectivamente, ¿no? Vemos como el Congreso además... Dinamita cualquier posibilidad de cambio, ¿no? Y yo creo que ahí es importante que los jóvenes, las mujeres, los cusqueños, cusqueñas que amamos a nuestra ciudad, le cerremos más bien el paso en las urnas a ese tipo de organizaciones, ¿no? Organizaciones políticas que están en el Congreso y que lo único que hacen es legislar para sus intereses. No por nada tienen 80% de desaprobación, uh -huh. pero aún así. No legislan en favor de la gente ¿no? y lo único que hacen más bien es hacer campañas del miedo, campañas del terruqueo, campañas para desacreditar a cualquier posibilidad política que plantee una renovación, que plantee un cambio en nuestro país. El otro tema es el tema de la descentralización. Las sociedades regionales tenemos culpa de que el centralismo se comporte así. Porque no hemos tenido hace décadas ningún representante en términos políticos que exprese la voz de las regiones. Y ahora, por supuesto, con un recambio generacional podemos tener la esperanza de que eso puede ser así. El Cusco es una región que tiene muchísimos recursos. No solamente el gas, no solamente la minería, no solamente el turismo. Sin embargo, nada de eso llega... A nuestras ciudades nada nada de eso llega a nuestras comunidades no lo que sucede es que se queda en lima engordando la burocracia de los ministerios acá tenemos este gerentes este directores que ganan un, sueldos bajísimos y en lima tenemos a gente que está ahí sentada en sus escritorios ganando pues grandes sueldos de dónde salen esos grandes grandes sueldos de nuestra, de nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo, yo creo que ya es momento de que las personas que creemos en, un real, en una real descentralización exijamos que se den pasos a, por ejemplo, descentralizar toda la gestión económica que hay. Para mover un sol, a veces las municipalidades tienen que esperar meses para la autorización del MEF. Tenemos más bien una lógica de centralizar todas las acciones en, en Lima y pues eh, tener el, el, la, lo mínimo que se pueda tener, la estructura mínima que podamos tener en las regiones, en los gobiernos regionales, para, pues, seguir manteniendo a los funcionarios. Bueno, la gente, bueno, vota por el marquesí de candidatos que tiene. Entonces tiene que escoger entre lo que tiene, ¿no es cierto? Pero ahora en este, digamos, en este escenario electoral vamos a tener algunos candidatos que han intentado varias veces y otros nuevos, como el caso tuyo, digamos, que van a intentar, digamos, llegar al sillón municipal, regional o distritales o provinciales. ¿Qué le dirías a la gente cuando vea ese, esa lista de candidatos entre quienes ya estaban mucho tiempo esperando su.? turno, entre comillas, y los que ahora quieren entrar, digamos, a gobernar las regiones o los municipios provinciales o distritales. Sí, bueno, yo quiero eh, decirles que desde la apuesta política que tenemos en autogobierno Aiyu, somos personas no solamente preparadas, eh, profesionales, personas que han dado muchísimo por nuestra ciudad, deportistas calificados, dirigentes también que conocen la realidad de nuestro país, que estamos planteando propuestas no solamente realistas, sino que busquen resolver los problemas del día a día a la gente. Estamos saliendo de una pandemia, tenemos que ver cómo mejoramos la salud, cómo mejoramos la economía, cómo reactivamos la economía como además recuperamos espacios públicos, los niños necesitan salir, necesitan retomar las actividades y hay una serie de demandas que se ven en la calle en el día a día que no han sido atendidas y nuestra apuesta política tiene que ver con precisamente dar una respuesta a esos problemas que como jóvenes nos preocupan porque somos las personas que estamos en este momento las que vamos a seguramente seguir subiendo al transporte público, viendo las calles llenas de basura, ¿no? Entonces, yo lo que les, les pediría es que se involucren en política, que vean las propuestas de los candidatos, las hojas de vida, ¿no? Hemos visto candidatos que tienen una, un rosario de demandas, de procesos, nosotros con total seguridad podemos afirmar que somos un movimiento en el que no hay ninguna persona vinculada con la corrupción, con ningún tipo de interés, eh, gran interés que mueve pues la política lamentablemente, somos personas que amamos el Cusco, que queremos lo mejor para nuestra Ciudad. Y con las deficiencias que se pueda tener, estamos apostando por participar en política y lo que queremos es precisamente transformar las posibilidades que hay en nuestra región, que lamentablemente siempre son muy pocas y muy malas. Y hay un discurso ¿no? mucho más político, más elaborado, más pensado. Había un, un escenario hace tiempo, y no sé si hasta ahora se ve, no, donde la gente tenía miedo de expresar su, su filiación política, o sea, una falta de identidad política. ¿Crees que ahora se está retomando eso? ¿Tú cómo te consideras una militante progresista, de izquierda, de centro, de derecha? O, o, digamos, eh, bueno, no sé. No, ¿Qué te consideras? Yo creo que viendo, eh, por ejemplo, no lo vemos en la realidad... El fujimorismo y Perú Libre son, parecieran de extremos totalmente opuestos, pero en la realidad actúan como uno solo. Punta, ¿no? yo los creo extremos que, se juntan. ¿no? Las etiquetas de derecha, izquierda, yo creo que ya pasaron eh, un poco a, a la historia. Hemos visto cómo al final terminan siendo casi lo mismo. Eh, creo que podemos hablar un poco desde el, los conservadurismos. Claro. Y sí, sí. Eh, los progresismos, ¿no? Y yo en ese sentido me considero, pues, eh, más de una tendencia progresista. progresista. Estamos buscando. Pero te van a decir que eres caviar, pues, no soy progresista. <risa> Buenas noches. Buenas noches, señor periodista. ¿Cómo está? de nosotros también del pueblo de pues si no veamos ya eh, esta cuestión de los antiguos que no han hecho nada o son sea, simplemente una cantidad de ladrones que tienen otra vuelta a tomar el poder y muchos estamos viendo que están desesperados por uh, coger otra vuelta el dinero del Estado. Yo quisiera así pues que el pueblo de se dé cuenta y apoyemos pues, a la gente. O sea, usted estaría de acuerdo en, digamos, elegir candidatos nuevos, ya no los mismos. Esto, señor, Un recambio. A... Muy bien. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, te consideras entonces progresista, así que te van a decir quieres caviar. Bueno, a todos los que quieren cambios, quieren, digamos, reformas, nos dicen caviares. ¿No? eso es lo que se estigmatiza claro, este y además como te decía hay o sea, un no discurso. te molestaría que te digan que había no, no, este, yo prefiero que, que me juzguen por, por mis acciones eh, yo creo que como te decía, no hay una forma y hay una lógica que tienen eh, los partidos de, de derecha y de izquierda que cada vez están más juntos de estigmatizar precisamente a las mujeres, a los jóvenes que no entramos en su lógica que no entramos en la lógica de Perú Libre y tampoco entramos en la lógica de la derecha eh, más bruta y achorada, ¿no? Que más bien pensamos que hay otras formas claro, de hacer política. Pero justo por, digamos, porque no hay mayores opciones, hemos convertido en opciones la incapacidad y la corrupción. Pero yo por eso saludo el ingreso de gente nueva y en casi en todos los municipios estoy viendo que hay gente nueva que ha decidido ingresar a la política, supongo porque están cansados de los mismos y porque quieren progreso, cambios, reformas, que es lo que necesita el país y no mantener el statu quo que tanto daño le está haciendo, ¿no? Claro, este Washington, lo que hemos visto más bien es que yo siento que en los últimos 20 años nuestro país no ha cambiado. No, no hemos visto eh, cómo ha mejorado las pistas, no hemos visto en el Cusco, por ejemplo, cómo mejora la gestión de los residuos sólidos, la basura que parece que nos desborda. Y lo único que hemos tenido son escándalos de corrupción. En el, y el Cusco no ha sido la diferencia, tenemos una serie de escándalos de corrupción y la, y, y la gente que ha es estado ligada a esos escándalos de corrupción es la misma que está hoy día postulando, la gente que ha estado en gobiernos pasados y que no ha hecho absolutamente nada por solucionar el problema de Jaquira, que ahora es un problema latente que va a tener que asumir. Esperamos nuestra gestión con el compromiso de que ese problema se resuelva de una vez por todas. Entonces, creo que es importante que... Las nuevas generaciones de personas que nos interesa estar en política podamos plantear con firmeza la necesidad de ese tipo de cambio. ¿Eres cusqueña? Claro que sí, de Cusco? familia cusqueña, eh, mi, mi familia materna es de Chumbivilcas, eh, mi familia paterna es de la convención, eh, yo siento además muchísimo amor por, por esta tierra. O sea, tendrás un discurso, digamos, más de identidad. Sí, claro que, que sí, porque ¿Qué hay es lo una que... Cosa, es? Mucha, muchos de los candidatos tradicionales que dices te hablan mucho, digamos, de obra, de inversión, pero nunca trabajan a la, a la cabeza del ciudadano, el tema de identidad, el tema de la persona, el tema de los derechos. O el tema de cora corazón, corazón también. O sea, ¿no? Ha estado ausente y eso es lo que motiva más a la gente, ¿no? O sea, estamos generando una sociedad tan fría que solo está esperando alguna obra para agradecer, no, pero no estamos fortaleciendo el espacio de identidad que debe haber en cada ciudadano, más aún en nuestra tierra. Exacto, nosotros somos además pues, una tierra bendecida y es lamentable que hay una lógica que buscan implantar algunos partidos, eh, sobre todo partidos nacionales, que, que obviamente no entienden la lógica que hay en el Cusco, individualista que solamente busca el, el voto a, a cambio de un regalo a cambio de, un, de, de una de una obra, de la promesa de una obra eh, pero lo que nosotros precisamente queremos hacer es que las personas entiendan que el Cusco merece otro tipo de política y nosotros, como cusqueñas como cusqueños, además sabemos que el Cusco siempre ha sido un referente claro, y debería y seguir social, siendo. Claro. No solamente en, en el Perú, sino en América Latina. Somos una ciudad que lo tiene todo. Y nosotros nos merecemos tener gobernantes, alcaldesas a la altura de nuestra ciudad. Claro, necesitamos una, convertir a esa ciudad en una ciudad culta, en una ciudad de las artes, recuperar ese escenario que se ha perdido ¿no? de protagonismo. Muy bien, eh, dijiste que eras trabajas en el sector estatal, ¿en qué sector trabajas? Eh... Sí, mira, yo eh, desde que inicié mi, mi vida profesional como practicante he trabajado siempre en el sector público, ¿no? Yo soy una funcionaria pública de, de carrera, he pasado bastante tiempo en el sector ambiental, en el último año he estado en el Ministerio del Interior, una experiencia muy interesante, he sido directora de participación y luego viceministra de seguridad eh, pública y luego también, bueno, ahora ya con este nuevo proyecto que es este, la... Al, postular a la Alcaldía eh, Provincial del Cusco, eh, espero yo poder continuar con mi carrera como funcionaria pública. Mira, cuán ingratos somos. Has estado en un viceministerio y no lo sabíamos, los cusqueños. <risa> a veces no nos preocupamos por, las, por nuestra gente. No, sí, de sí, hecho, la, la noticia salió viene. en algunos medios sí, cusqueños. Claro. Sí, he recibido muchas este, felicitaciones. Eh, y creo que es importante, yo me siento muy contenta de dejar el nombre del Cusco siempre en alto. Muchísimas gracias, Gabriela. Te deseo mucho éxito. Y yo aspiro a la esperanza de que en este proceso electoral inunde el escenario político gente joven. Y creo que va a ser así. Gracias. Muchísimas gracias, eh, Washington. No, solamente bueno agradecerte primero, eh, invitar a todos tus televidentes a que sigan de cerca esta campaña política, a que no decidan su voto dos días antes, en la cola, que revisen los antecedentes de los candidatos y que además vean con esperanza queremos que la gente pueda ver con esperanza, con alegría este proceso electoral pareciera que cada vez que tenemos que ir a votar a las urnas vamos a votar eh, con decepción vamos a votar pensando que es, tenemos que escoger por el mal menor, lo que queremos hacer es recuperar esa esperanza en política, que la gente el 2 de octubre vaya a votar con convicción de que las cosas pueden ser diferentes, de que las cosas pueden ser mejores. Gracias, bueno en el, en el Facebook o sea, en, en la página del canal, están saludándote nos, desde el Valle Sagrado, nos dicen doctora Gabriela, el, el alcalde del Cusco también Fuerza Gabriela ahí está en el ADN de los Cusqueños Gabi, próxima alcaldesa, Gabriela muy bien, Fuerza, muy bien así que está muy bien va, va No, gracias, gracias ¿Sí? eh, nosotros no tenemos una campaña millonaria no tenemos miles eh, como, como los otros candidatos, así que esperamos que la gente que cree en nuestra propuesta se involucre, ponga un cartelito en su puerta, ponga un pequeño banner, hable con la gente acerca de nuestras propuestas. Así que esperamos que esta realmente sea una fiesta democrática. Gracias a Gabriela Paliza, candidata a la Municipalidad del Cusco, por autogobierno AYU. De esta forma vamos a seguir digamos, mostrando los rostros nuevos que hay en la política cusqueña y usted tendrá la oportunidad digamos, de elegir a quien mejor le parezca y pueda conducir los destinos de esta tierra. Gracias. Gracias, Washington. Gracias. Muy bien, a ver, eh, Miki, tenía un, un videíto sobre el fiscal Pérez, si lo podemos poner, por favor, respecto a las denuncias sobre Keiko a raíz de las últimas entrevistas que manifestaban que no tenía argumentos y por eso se había retrasado bastante, digamos, eh, en presentar las pruebas. Adelante, ¿ya lo tenemos? No, entonces vámonos a una breve pausa comercial y volvemos.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 y una expo feria internacional juan caro 2022 la feria de todos Hola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 Distrito, porque OneChuck, nuestro distrito emprendedor, come buenazo. Muy bien, una pena ha dejado de existir eh, el doctor Danilo Vilca Villavicencio, tenemos ahí. Una pena realmente, un profesional joven, ocupó varios cargos, conozco desde la gestión de Daniel Estrada, fue director, eh, miembro directorio y creo presidente del directorio de Seda Cusco, ha dejado de existir, mi más sentido pesa y mis condolencias a su familia. ¿no? Eh, realmente nos ha dejado conmocionado la partida de Luis Danilo Vilca Ochoa, no Villa Vicencio, danilo Vilca Ochoa. Eh, ...lo conocí hace mucho tiempo a eh, él... ...mucho tiempo... ...tuvimos muchas diferencias también en el camino... ...pero es parte pues del desarrollo institucional... ¿no? ...tener eh, ideas distintas en algún proceso... ...en algún pasaje del camino... ...pero siempre nos unía una gran amistad... ...pese a las opiniones contrarias que podemos haber tenido... ...en su momento respecto a, al tema funcional siempre manteníamos una amistad siempre cruzábamos la palabra como lo hacíamos siempre no porque eso es hay que respetar la confrontación de ideas las ideas distintas en algunas cosas pero Danilo era un hombre de correa ancha y entendía eso y siempre fuimos por supuesto amigos ¿eh? que descanse en paz vámonos ahora con el video ¿no? de la entrevista de periodista de Canal N, eh, Jaime Chincha, si no me equivoco, al fiscal Pérez. Adelante. La señora Fujimori es una jefa de una organización criminal que lavó activos, lavó millones de millones durante las campañas electorales. Sí, tengo la certeza. Por eso he interpuesto una acusación penal contra ella y los demás integrantes de esa organización. Por eso tengo 12, 12 colaboradores eficaces aprobados judicialmente. Ayer usted estuvo debatiendo con el abogado defensor que estuvo acá presente respecto a la naturaleza del colaborador eficaz. Uh -huh. Yo le digo que en este caso tenemos 12 colaboradores con sentencia de colaboración eficaz. ¿Cuánta evidencia acumulada tiene usted? No le digo el número, o no le pido el número preciso, pero en volumen sobre todo en gravedad, evidencia que compromete a la señora Fujimori que la podría llevar 30 años, ¿no? 30 años a más. prisión? Mire, todo es parte de la actuación probatoria que tiene que llevarse a cabo en el juzgamiento. Uh -huh. Es decir, personas que han aceptado su culpabilidad es decir, personas que han aceptado formar parte de este engranaje en el cual se comenzaba uh -huh. a lavar dinero, es decir se comenzaba a convertir ese dinero sucio que se iba recolectando de distintas fuentes uh -huh. y preciso no es que la fiscalía ha dejado de lado la fuente proveniente del dinero de la caja 2 de Odebrecht, sino que lo que hemos afirmado es que no solamente viene de la empresa Odebrecht, uh -huh. sino viene de Dionisio Romero de los empresarios del grupo Rasmus y otras fuentes. Y ese dinero sucio que Keiko Fujimori en persona ha recibido tenía que ingresar como aporte de campaña a las cuentas del Partido Fuerza Popular. Esta entrevista se dio a raíz de la eh, también entrevista que hicieron al abogado defensor de Keiko Sofía Fujimori, que cuestionaba el papel de los colaboradores eficaces, pero ahora dicen no es uno, sino son doce que han aceptado su culpabilidad, han aceptado digamos que formaban parte de una organización criminal. Y además queda también desvirtuado lo que se ha dicho en los medios de comunicación nacional, que el fiscal Pérez había dejado de lado todas las imputaciones en el caso Caja 2 de Odebrecht porque no tenía pruebas y él está diciendo que no, eso está también, forma parte. Así que vamos a ver, ahora tendrá que probarse todo eso, ¿no? Muy bien, la fiscalía está recogiendo todo digamos, para presentar la denuncia, que ya falta poco, o para iniciar el proceso, y se tendrá que probar en un proceso judicial, imparcial, por supuesto, como, como quieren y como nunca fueron el Fujimorismo en su momento. Vámonos ya para culminar, eh, mañana, viernes, ya hemos conversado se lanza la Expo Gore 2022 en el ex jardín de la cerveza cusqueña, y eso es sumamente importante, pero ya no lo vamos a pasar porque hemos hecho una entrevista pero también una información de que mañana también se lanza la Expo Champita la Expo Champita en San Sebastián que ha sido una, una de las ferias que hace tiempo se ha institucionalizado y que ha dinamizado la economía de eh, San Sebastián. Recuerden ustedes que San Sebastián ahora se ha convertido en un polo de desarrollo importante porque tiene varios sectores de la producción en su zona, los madereros, por ejemplo, los metalmecánicos, por ejemplo, y hay mucho el mol, por ejemplo, ¿no? O sea, es un distrito que está creciendo económicamente y estas ferias también muestran su producción. Lo que no ocurre en un distrito que lamento es Santiago tanto tiempo han pasado que se han deshecho de los pequeños y microempresarios, los han mandado a otro lado, no han sabido aprovechar y hasta ahora están en lo mismo. Santiago no tiene un sector financiero, no tiene un sector comercial, Santiago baja a guanchas a comprar el tema de la construcción, todo. Nadie se ha preocupado en el impacto económico de ese distrito. Ellos creen que porque gastan la plata en colegio y ya están haciendo obras. No, es con la plata que hay y tienen que hacer algo. Pero ¿cuándo está el impacto económico donde necesita ese distrito tan populoso? Ni en tres ni en cuatro gestiones pueden hacerlo. Es una pena realmente lo de Santiago. Esperemos que ahora hayan con mejor visión candidatos que no solamente, digamos, gasten la plata, no, no solamente y además gastan mal, sino gasten, por supuesto, para también promover empresa, emprendimiento, que eso es lo que necesitamos. A ver, para culminar, a ver, ya, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cómo está? ¿Lo escuchamos? Hino. Usted lo dijo, ¿no? Es una pena es una lástima que los alcaldes han pasado y lo único que se han dedicado está corrupido, ¿no? Nunca había infección en su grito. Lamento decir informar a toda la población que conecte alcalde, que se ha obligado peor la basura. Es un, es, o sea, ni en los pueblos pobres puede ver esta cantidad de desechos Distrito, en distrito distritos, abandonada, es decir, la de Bajanada, en el, en la, en proyecto, la plaza de Santiago, en una porquería, entonces eso es la, en el, en el gimnasio, y encima este en señor, en las calles de la noche a la mañana ha dejado no, como 8, nueve, 9, 9 metros, un calles de, de 40, 50 metros, por esto para realizar, pues, son pretextos de eso de que, de, de los adentro. Entonces ahora el templo de saciado que ¿es decía, está siendo que esa ¿es callequita, mire. ¿sí? ¿sí? ¿sí? Muy bien, pero hay nuevos candidatos. No he visto en Santiago, hay nuevos candidatos. Espero que sean buenos. Sí, hay buenos, hay, ¿no? hay buenos. Eh, sí, bueno, yo no soy de ningún partido. Por ejemplo, nosotros, yo como, como morador, he hecho, hecho la representatividad. He visto, por ejemplo, eh, bueno, eh, esos, esos candidatos no como Pachacute, ahí está de Acuña, ¿no? de, de Plata como Cancha, mira que repiten lo mismo. Sí, sí, muy bien, gracias, gracias, muy amable. Sí, sí, haciendo una evaluación, pero real, no porque me gane el hígado ni nada, porque yo no tengo nada, digamos, en términos personales, sino mi visión y mi evaluación es política. Si usted vea cuánto han desarrollado los distritos y pone a todos los distritos en la balanza, es fácil decir que Huanchac ha crecido bastante tiene todos los sectores de la producción y el servicio San Sebastián ha crecido bastante en términos, digamos de mostrar su emprendedurismo ha desarrollado empresas, micro, pequeñas empresas, tiene su sector comercial no, que es importantísimo donde la gente puede comprar dinamiza su propio dinero en la zona San Jerónimo en los últimos años, ¿cómo ha cambiado? usted entra a San Jerónimo y ya tiene casi todos los bancos Va a el vino canchón Ahora ya se ha declarado necesidad pública La construcción del mercado de, de, de un mercado Digamos eh, Importante y Hay otros mercados que se han abierto Mercados donde se dinamiza la economía ¿No? Vaya Sailla, Pequeño distrito El tema de la gastronomía Y otras cosas Básicamente gastronomía y centros recreacionales Que se van abriendo Vaya Sailla vaya por hoy miren por hoy, tiene su zona de dinamización de su economía la gastronomía, panadería y también ya el tema de la eh, del parque eh, industrial cerca ahí entonces yo le digo y Santiago ¿qué cosa ha dinamizado? pregunto y no, no me refiero a una sola gestión me refiero a múltiples gestiones que han pasado ¿Qué cosa se ha dinamizado en Santiago? ¿Qué puede usted decir que este, esto es, digamos, producto de una planificación de tiempo y ya estamos desarrollando? ¿Qué hay? Hagan una evaluación política. Así que a los próximos candidatos hay que exigirles. Yo había incluso hecho una propuesta, que la zona de hospital y prolongación, Grau y todo Grau sea la zona, digamos, comercial. Y eso basta, conversar con los dueños de casa para darles las facilidades de licencias, para que instalen ahí ferreterías, venta de materiales, que puedan dinamizar su economía, mejorar sus espacios. Nadie promueve, solo están queriendo gastar la plata después para recibir lo suyo. Nada más. No me refiero a ninguna gestión en particular, estamos hablando del tiempo y el tiempo nos da… Digamos que poco o nada ha desarrollado Santiago, señores. Así que miren bien a los candidatos, miren bien a los candidatos. Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa. No se olviden de visitar, no, esto es la Expo Champita, mañana se lanza a mediodía, creo es a las 12, sí, mañana a mediodía o a las 10 creo, es, a ver, un ratito, vamos a… Vamos a ver. Y esta es una feria organizada por la municipalidad donde se promueve ¿no? la producción de, de su zona, de sus productores, de sus comunidades, de los pequeños y microempresarios. Ahí muestran su producción. Y lamentablemente en otros sitios no hay, pues. A las 10 de la mañana en el auditorio Apu Guanacauri, ¿no? así que va a estar el alcalde Lo Loaiza ahí. Y es el lanzamiento de la novena Expo Champita, nueve años consecutivos. Así que, sin contar lo de la pandemia, por supuesto, a ver si organizan este tipo para mostrarnos qué cosa hay en su zona. Háganlo, háganlo. Entonces vamos a felicitar. Y no se olviden de visitar nuestra página en el Facebook, ¿no? Propuesta política. Y van a ver, las informaciones que tenemos no son informaciones, digamos, cotidianas, son temas que pueden... Digamos, es de su interés, ¿no? De su interés. Muy bien. Hasta mañana, con más de Propuesta Regional. TV Mundo. Cusco. Estamos listos para encontrarnos y compartir.